Hola amigos y amigas, soy el senador Gustavo Bolívar de la Coalición Decentes, estoy haciendo eh, campaña al lado del Consejo Nacional Electoral para que el Registrador Nacional acepte la resolución 1706 de mayo de este año, en el que se le combina a tomar medidas para evitar el fraude electoral. Una de ellas, la más importante, es poner la huella al lado de la firma al momento de votar. Esto es muy, muy importante. Cualquier cosa que hagamos para impedir el fraude electoral, eso redunda en que la democracia florezca, en que sea cierta, que sea verdadera. Si el voto de los ciudadanos no se refleja en el resultado, ahí no hay democracia. Aquí en Colombia se roban las elecciones, lo sabemos todo. Ustedes saben, yo escribí ya un libro acerca del tema, puede documentar muchos fraudes electorales. Es aberrante la manera como se suben a las, a las corporaciones públicas, al Congreso y a veces a la presidencia Personas que han llegado comprando el voto o manipulando las elecciones. Hay que hacerle el frente a esto porque es un imperativo nacional poder decir nosotros que a las corporaciones públicas, a las alcaldías, a las gobernaciones, al Congreso, a la presidencia, llegan los mejores hombres y que llegan las mejores mujeres. En Franca Lid, ganándose voto a voto la confianza de la gente. No comprando registradores, no comprando votos, no haciendo fraude no haciendo que los votos que los muertos voten, no trasladando votos. Hay una cantidad, hay un sinfín de, de, de delitos electorales que tenemos que empezar a castigar. Entonces no se les olvide, esta es la campaña. No más, no más eh, fraude y deje su huella. Haga valer su voto. Deje huella, haga valer su voto. Numeral, no más fraude.